Hola, bienvenida, bienvenido a Damas bienestar holístico Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 29 de noviembre Al domingo 5 de diciembre del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, como saben, eh, como es final de mes Agradezco siempre al mes saliente, en este caso noviembre Y le doy la bienvenida al mes entrante por otro lado, eh, bueno mañana este, va a ser ya el primer adviento. Se me olvidó comentar esto. Entonces, bueno, este el 28 de noviembre es el primer adviento. Los advientos eh, ponemos una tradición que creo que viene, proviene de Alemania, no estoy seguro. Son los cuatro domingos antes de Nochebuena y Navidad. Este, y bueno, se pone la corona de adviento y se prenden cuatro velas. La primera el prim, en, en el primer adviento, la segunda en el segundo y así sucesivamente. Y esto es como adelantar el nacimiento, la llegada de el Cristo, de Jesús. Y bueno, pues es como este, darle la bienvenida a esta luz ¿no? que llegó a la a la tierra, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que festejamos y en la tradición alemana se llegan a hacer galletas navideñas antes de este domingo o sea, yo ya no las llegué a hacer pero bueno, se hacen galletas navideñas y normalmente entre familia este, pues se toma un té o café combinadas con las galletas navideñas y pues se tocan villancicos este, y bueno, así es como se celebra y se conmemora este los alvientos Entonces, bueno, si quieres hacerte de esa tradición, pues es una tradición muy bella. Y uh, es también pues, tiempo de reflexionar un poquito, de bajar un poquito el ritmo que tenemos a veces tan acelerado. A mí, la verdad, este año se me ha pasado rapidísimo. No puedo creer que ya está hablando de Adviento y bueno, pues prácticamente en menos de un mes ya es Nochebuena y Navidad y bueno, este, no sé cómo te haya pasado a ti, pero a mí la verdad sí se me ha pasado muy, muy rápido y este, también quería hacer un poquito un comentario que bueno, no me gusta mucho tocar el tema de la pandemia porque ya está tan machacado pero bueno, ahorita con esta variante de Omicron que es la variante de Sudáfrica este bueno, nada más para recordarles eh, Lo que yo leí ahorita eh, No está comprobado de que sea Más contagiosa o más peligrosa O con mayor mortandad este, Y bueno, se está rumorando muchísimo De que, uy, cabe la posibilidad de Que las vacunas no sirvan Entonces, bueno, leí un reportaje Muy inteligentemente llevado este Sin el amarillismo Y bueno, dice lo siguiente o, eh, que viene de Inglaterra, el estudio, de que la probabilidad de que las vacunas no funcionaran con esta variante es muy mínima, es muy pequeña. Y en dado caso de que fuera el caso, están ya trabajando en solucionar esto, en actualizar las vacunas. Esto, bueno, si se va a hacer el booster, o sea, la tercera vacuna, sobre todo para los que recibimos Pfizer, pues ahí ya estaría actualizado, no sé en cuánto tiempo, pero yo creo que como un mes, este, ya tendrían con la facilidad del mundo actualizado la, la situación. Entonces, bueno... Para bajar un poquito el pánico que se está creando, este, estaba viendo que de ayer a hoy cayeron las bolsas casi un 3%. Entonces, bueno, a mí me cae un poco mal siempre que haya ese amarillismo ¿no? y estar alarmando a la gente. Lo que sí creo que es importante es que la gente realmente se vacune, crean o no en la vacuna este y es la única manera en que podremos solucionar esto tiene que suceder rápido también el factor tiempo es importante aquí en méxico vamos a comenzar con una cuarta ola las autoridades también como que hacen caso omiso hasta cierto grado y pues va, va a ser este se ve que, que va a llegar y es, es de esperarse que va a llegar más ahorita en época de frío y donde pues la gente se reúne por, por las fiestas navideñas y por navidad misma. Entonces, bueno, este, la única ventaja que veo aquí en México es que todavía usamos el cubreboca entonces, bueno, ahí este, eso ayuda a algo, ¿no? Y que la voluntad de vacunación también es relativamente alta. El problema que tenemos es que las autoridades no han todavía autorizado el booster, o sea, la tercera vacuna de Pfizer, y esto también, para remarcar, es solamente para los que recibimos Pfizer. También se habla de Moderna, que estaba es muy similar a la de Pfizer. Entonces, bueno, algunos hablan de que con Moderna también se debería de hacer, pero de lo que yo tengo entendido, Moderna casi nada más llegó a los Estados Unidos. Con las otras vacunas, las que son de, de sea Sputnik, sea... este Kovac, no, no Kovacs, este, perdón ah, Bueno, la China, que ahorita se me fue el nombre Este, las de una sol, sola aplicación este, O las de vectores, la AstraZeneca Aparentemente no necesitan esta Tercera vacuna de refuerzo Entonces, bueno, estamos hablando Para los que recibimos las vacunas mRNA negativas Entonces, bueno, nuestro gobierno no piensa invertir en ellas yo por mi cuenta decidí pues, irme a Estados Unidos a finales de diciembre para recibir esta tercera vacuna este, porque está comprobado que si sí, después de la segunda vacuna de Pfizer pasa este, unos ocho meses el sistema inmune o la reacción que tuvo de las defensas van bajando rápidamente, tanto así que en el noveno mes es como si no te hubieras vacunado. Entonces, pues hay que ver cómo solucionamos eso. Normalmente, pues, un gobierno está ahí para solucionarlo y conseguir las vacunas y comprarlas, pero parece que México está renuente en hacer esto. Entonces, bueno, yo tengo la posibilidad económica de viajar a Estados Unidos y ya lo voy a dejar hacer, pero no todo el mundo lo tiene, entonces, bueno, es realmente una problemática esto. Entonces, bueno, donde quiera que te encuentres, este, te quería compartir esta información porque sí es importante. Es la única manera en que se pueden romper estas olas de contagio, en contener más al virus, y pues va a llegar a ser como el de la influenza, que una vez al año nos vamos a tener que vacunar, ya con las actualizaciones. Pero es importante que se vacune y de hecho, bueno, yo estoy convencido de que se vacune a los niños de 5 años en adelante también. Aquí apenas estamos vacunando a los adolescentes de 15 a 17 años y como muy reun, reun, ah, reunentemente, perdón, se me traba de repente la lengua. Bueno, es lo que quería hacer como comentarios y bueno, hablando de comentarios, como sabes, también voy a dejar abiertos los comentarios Cualquier comentario que quieras hacer Agradecería que no fuera tanto Sobre la pandemia o COVID Sería más sobre esta situación Con las cartas y a ver qué es lo que dicen Nada más quería hacer el comentario Este para aclarar un poquito Y para Este de por sí ya cada vez Estamos más polarizados Sea como familia o sea como sociedad Entonces bueno No crear más dinámicas en este asunto este, entonces, bueno, quería comentar esto porque sí es importante de que la gente coopere lo más que pueda. ¿no? Muy bien, entonces empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana con las cartas de Doreen Virtue lo siguiente. Escojo una carta, me guío por mi intuición. también quería hacer un comentario que bueno este no es nada agradable este la semana que está transcurriendo me enteré que asesinaron a un amigo mío de 38 años aquí en méxico y este pues era una era un buen hombre hacía muchísima labor social y este su hermano iba a ser diputado este o sea tenía una carrera política y a la persona que asesinaron, pues, él llevaba la carrera política de su hermano. Y al fin y al cabo, bueno, lo asesinaron por estos motivos políticos. Con dos balazos en la cabeza. Y la verdad, a mí me asusta ya con la facilidad que la gente, pues, deja matar y desaparecer a la gente aquí en México. De hecho, ahorita tenemos a una comisión especial de la ONU que pues sí, declaró que quedan impunes los crímenes, creo que son más o menos 200.000 personas desaparecidas por año que tenemos en México. Yo creo que ya es tiempo de romper este círculo de violencia, y la única manera de hacerlo es a través de primeramente encontrar la paz interna, uno mismo, luego extender esta paz hacia los demás, los que te rodean, y de ahí hacia afuera este, no es posible que los valores humanos se pierdan tanto y de que pues ya sean normal de que vivamos con esta violencia y esta inseguridad este, a mí la verdad me dolió muchísimo porque era una persona extraordinaria al principio de la pandemia fue una de las personas que Trató de conseguir los cubrebocas y las caretas que si se acuerdan eran muy difíciles de conseguir porque todo el mundo quería. Y él las consiguió para dárselas a los médicos de los hospitales públicos del seguro social, gratuitamente, este. Para que estuvieran protegidos, donde el gobierno pues mismo falló. Entonces, bueno, este es realmente. Me conmocionó mucho el Ver que se apagara una luz tan brillante este, Que cooperó tanto positivamente con la humanidad este, De una manera tan sagaz Y como si no hubiera pasado nada ¿no? Las autoridades lo blindaron como un asalto simplemente Y ya estuvo, ¿no? Así como que pues ya no se puede hacer más Muy bien, entonces bueno este, nuevamente pues es parte de lo que pido con estos oráculos de que contribuyas con tu luz en encontrar tu propia paz y transmitirla hacia los demás ¿no? este, y al igual el respeto y el amor y la compasión entonces bueno nada más quería comentar esto este la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Father, Padre están pidiendo trabajar la figura paterna. Se dice que en los hemisferios de nuestro cuerpo físico, el lado izquierdo es el lado femenino y el lado derecho es el lado masculino. Y la carta dice lo siguiente. My true father is God in heaven. Mi verdadero padre es Dios en el cielo, who shines healing light upon me quien manda luz sanadora, quien me manda luz sanadora a mí, a mi padre este, biológico y a nuestra relación, ¿okay? entonces bueno, aparentemente esta semana se tiene que sanar algo con tanto nuestro, pues la energía masculina, nuestro padre biológico, nuestro padre celestial nos va a apoyar en esta tarea, este, que bueno, en mi caso personal creo que sería muy bueno, porque sí, eh, no ha sido muy buena la relación con mi padre este los últimos meses, pero bueno, se debe más a su vejez prácticamente, no ya se ha vuelto una persona muy soberbia y muy testaruda y muy cerrada, donde pues no se puede negociar y él siempre tiene la razón y no le gusta que le contradigan y demás, entonces bueno... Tal vez, este, pues Diosito ahí nos avienta un poquito de luz sanadora para que se armonice un poquito más esta relación. Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice, crecimiento, conciencia. Dice es el Arcángel Satquiel. Y dice Arcángel Satkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencia sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. Esto, bueno, pues siempre lo pido, este, que sean sutiles y amorosas las experiencias. Puede ser, digo, no puede ser, es el caso que nos escogemos las experiencias antes de nacer. Pero, pues puede ser que pues fueran algo más difíciles o más violentas o más, sí, difíciles. Y bueno, siempre he pedido que sean sutiles y amorosas, ¿no? Que el, el mensaje lo puedo captar también de una manera sutil y amorosa. Y no tiene que ser tan agresivo el mensaje. Entonces, bueno, nos piden el crecimiento y vivir en conciencia. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, sanación sanador. Miren otra vez a esta carta. Dice Arcángel Rafael, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo. A otros ¿Okay? entonces bueno este yo como lo interpreto y también de manera personal pero creo que es como general porque como lo que digo empezamos con nosotros nosotros mismos y expandemos hacia afuera muchas veces observo que la energía que hay afuera pues también está adentro ¿no? es como un juego de espejos pues hasta cierto grado entonces, bueno, este como les pues decía, Dios nos va a ayudar a sanar esta relación paterna o masculina. Si no hay una si tu padre, por ejemplo, biológico ya falleció, puede ser que sea un padrastro, este una figura masculina y esto no significa que sea varón. Hay muchas mujeres que son muy masculinas en su proceder que eh, pues son quienes traen el alimento y el eh, dinero a la casa, ¿no? los, pues son los proveedores asumen el rol del padre porque son madres solteras, ¿no? entonces bueno, pues en este caso sería esta persona. ¿no? Entonces bueno, sanar esta energía masculina y este a través del crecimiento de la conciencia. Esto normalmente es a través también de la compasión que salió la semana pasada. este El decir, bueno, ok, esta persona no va a cambiar, así es, no espero que cambie. Que eso es creo la mayoría de las veces el problema que existe, que hay como un, una pequeña luz de esperanza de que oh va a cambiar su punto de vista, o va a cambiar su manera de ser, etcétera Y no, la mayoría de las veces es muy difícil, digo, nunca digo que sea imposible, siempre dejo abierta una ventanita, pero lo mejor es no tener esa expectativa y decir bueno, esto es un hecho, así es esta persona no va a cambiar, entonces lo único que yo puedo hacer es cambiar mi propia percepción acerca de esta relación o de esta persona y yo cambiar lo que pueda cambiar, ¿no? y en eso pues estoy sanando, ¿okay? muy bien, para el viernes sábado y domingo, la carta dice iluminación para mí esto es como el resultado positivo, ¿no? De que ya logramos todo esto y, bueno, llega la luz a sanar a través de este proceso de crecimiento, de conciencia, de lo que estoy hablando, en la práctica de decir, oh, mira, sí funcionó, ¿no? Y ya el el Jofiel, así es, es el Arcángel Jofiel y dice, Arcángel Jofiel, Lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad al hombro al igual. ¿Okay? Entonces, bueno, como he mencionado también muchas veces, no dejes que nadie o nada opaque tu brillo. ¿no? Dentro de este proceso de sanación y de armonización, y más en las relaciones humanas, es muy importante saber qué es lo que me corresponde y qué es lo que no me corresponde. ¿no? Y hay veces también en que puede ser que nos avienten algo emocionalmente que no nos corresponde y nos debería de resbalar, de no tomarlo de una manera personal, ¿no? Por decir algo, pasa algo entre dos personas y una de estas personas está de mal humor por esta misma situación y desquita su mal humor contigo de una manera injustificada, injusta, etcétera pero sí... Sale su vómito y se siente mejor porque pues ya te echó a ti toda la energía negativa, ¿no? Y tal vez hasta de una manera muy personal y pues, te agrede, ¿no? Entonces la sabiduría que nos están pidiendo es decir, ok, tengo que alejarme para ver todo el escenario y no ver nada más esta agresividad que estoy recibiendo, sino entender que esta persona está siendo agresiva por esta situación en la que no tengo nada que ver ¿no? pero por eso está actuando de esa manera conmigo y ahí es donde entra la compasión por un lado, es decir, bueno, entiendo qué es lo que está pasando por otro lado es darte a respetar y decir, ok está bien, quieres hablar quieres que te escuche qué es lo que está pasando en qué te puedo apoyar ¿no? Pero pues igual, si esta persona sigue agresiva y no quiere platicar y nada más quiere realmente lastimar, pues tampoco se van. Vale. Entonces ahí es decir, bueno, ok, esto no me corresponde, ni me avientes toda esta energía negativa o me hagas responsable por algo que no me corresponde. Y esto pues es tuyo. ¿no? Con permiso, que tengas bonito día. Y ahí es donde digo que se te resbale, ¿no? Que digas, esto no me corresponde y hasta luego, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante en cualquier este proceso de sanación o de armonización. Bueno, y por último, esta carta, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, descanso. ¿Qué? ¿Okay? Entonces puede ser que ya una vez armonizado y aclarado esto, pues ya lleguemos a descansar, ¿no? Así como que bueno, ya se aclaró, ya todo está bien, ya todo el mundo estamos en paz, y ya podemos descansar de esta dinámica. Esa podría ser una. La otra puede ser que pues estés trabajando mucho y te estén recordando que el descanso es importante. ¿no? Está comprobado de que bueno, necesitamos el sueño, por ejemplo. Hay personas, se dice, que los genios Einstein y otros, este, Da Vinci, por ejemplo, que dormían unas tres horas nada más, ¿no? O bueno, con igual que, no sé, cada tantas horas, unos 15 minutos. A mí la verdad no me funciona eso a los 15 minutos. De hecho, últimamente estoy durmiendo muy bien, lo cual me agrada mucho porque sí, hay veces en las que no es el caso. Entonces, bueno, necesitamos el descanso, ¿no? Para empezar el nuevo día, el nuevo ciclo, con ganas, con energía, con entusiasmo, etcétera. Entonces, yo lo que he aprendido a través de la vida y a través de bueno, todo este proceso de crecimiento, del, des del despertar, este, es vivir intensamente y vivir conscientemente el presente. Cuando me enteré, por ejemplo, de esta noticia de que me asesinaron a mi amigo, bueno, ese día me cayó como bomba, obviamente, ¿no? Y me deprimió, me entristeció, dije, bueno, ¿cómo es posible que lleguemos a, estos, a este grado de violencia y de in, este, inmunidad? Y bueno, la cuestión es de que al día siguiente, como me permití tener este, este duelo, este concientizar esta pérdida, ya no me sentí mal. Entonces creo que esto es importante igual con las emociones que tenemos. Si tal vez en un día este, pasa algo, pues es normal siendo humanos que pues, lleguemos a sentir ciertas emociones de baja vibración, sea la tristeza, el enojo, qué sé yo, el miedo pero es importante el saber trabajarlas darles su lugar cerrar ese capítulo con ese día prácticamente yo lo que estoy haciendo y el día siguiente empezar desde cero digamos ¿no? y esto no significa que pues me haga tonto o que ignore la situación simplemente hice ya un proceso de cerrar ese ciclo y creo que es importante esta rapidez, hasta cierto grado, que se va adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, ¿no? Es como, pues no sé, andar en bicicleta o tocar piano, que es, por más práctica que tengas, pues más ágil eres y mejor te sale, aquí pues es lo mismo. Entonces, bueno, nada más si hago yo la comparativa como con el arcángel Jeremiel, que digo, es el arcángel contador, que nos pide de que hagamos una pausa y hagamos un balance, es donde veo no René pues hace no sé cinco años le hubiera tardado me hubiera tardado dos semanas en procesar esto y ahorita lo procesa en un día lo cual es bueno porque no estoy enganchado en esa energía ¿no? y permito que lleguen energías nuevas esa es la idea de este crecimiento espiritual que nos están pidiendo ok entonces bueno todo con su ritmo, con sus descansos, de no estar forzando situaciones. Pero sí, este, esta semana va a ser de un trabajo interno con esta energía masculina. Y este también, digamos, la energía masculina de un punto de vista negativo, ahorita hablando justamente de México, pues también está muy... Uh, flor de piel la situación de los feminicidios en México y de que queda impune esta situación y de que bueno, no hay avances desde las muertas de Juárez del 2008, creo que fue cuando empezó esta problemática y bueno, como decía, hay más de 200.000 desaparecidos en México entonces esto es una fuerza masculina ¿no? muy negativa y sea desde el machismo sea desde donde lo quieras ver es pues multifactorial pero es trabajar eso ¿no? y este y, y, y no sé pues, uh, estaba hablando con un primo que está en Europa y pues lleva ahorita el tercer mes de ser papá ¿no? primerizo y dices qué padre tener esa experiencia de ser papá de tener un bebé este, y él dice que está fascinado, que la verdad los primeros dos meses fueron terribles porque no dormía ni nada más chillaba el bebé y casi casi como que ya me arrepentí, <ríe> que es lo que llegamos a hacer pero ahorita que bueno ya, el bebé ya no llora, ya se puede interactuar aparte más con él, dice que nunca creí yo que podía tener unas emociones tan bellas hacia otro ser humano y tan íntimas y eso que es como varones, pues no tenemos el proceso de la mujer, del embarazo y que ya tenemos ahí una conexión y una comunicación, ¿no? Entonces, bueno, esto es a lo que me refiero, esa es la parte positiva. Entonces, tal vez encontrar ese balance justamente de sí, hay una energía masculina que no tiene que ser negativa, que puede ser muy positiva, en donde, se, donde hay una fuerza, una... Este, sí, una energía muy positiva de, de esa fuerza para proteger para querer, para salir adelante, para proveer ¿no? de amor, de protección de cariño, de bienestar comida, etc ¿no? y veo que pues, ese es el motor no. ya la persona se pierde un poco como individuo y toma más prioridad el, el bebé, normalmente ese es el proceso ¿no? que debería de haber entonces bueno, lo tomo un poco como comparativa en cómo encauzar nuestra energía masculina de una manera positiva y esto tiene que ver con todos los géneros ¿okay? bueno, donde quiera que te encuentres te mando un muy fuerte abrazo de luz, con mucho amor, con mucho cariño con mucha paz, con mucha tranquilidad Espero que estés muy bien. Recuerda, nuestro estado anímico depende mucho de nosotros. Es una decisión el ser feliz. Es una decisión el estar bien. Es una decisión consciente. Aquí dice conciencia. Entonces, bueno, como decía, pase lo que pase, sean de relaciones, sea algo de trabajo, lo que fuera... Procésalo, trata de ver cuál es el mensaje, por qué se está dando esta situación, si te corresponde o no te corresponde, etc. Teniendo todo este conocimiento, armonízalo, pero siempre sea amable, mantén la tranquilidad, la este, sensibilidad de la parte femenina, para ayudarle a la parte masculina también a enriquecerse más todavía. Yo creo que es justamente este el balance que nos piden encontrar. ¿okay? Bueno, muchas gracias también por compartir estos videos. Los hago con mucho amor. Y al igual agradezco los comentarios que quieran dejar. Siempre trato de responderlos todos. Si alguna vez se me pasa a responder uno, reclámenme la siguiente vez que abra los comentarios. Pero normalmente creo que contesto todos los comentarios que llegan a hacer.